Bienvenidos a su programa Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy. Tengo un invitado excelente, excepcional. Es el licenciado Jorge Domínguez Cortés. Él utiliza precisamente el cine como una herramienta de enseñanza de varios temas. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo, cómo Gracias, estás? Estefanía. Buenas tardes. Buenas tardes a tu público. Buenas tardes a todos, a tus órdenes. Algunas de tus clases dejas como tarea ver algunas películas. Eh, recuerdo, me quedaron muy grabadas en la memoria la de La Rosa Blanca. Este, la Rosa Blanca es del director Roberto Gabaldón, es del año de 1961 como reparto eh, entre los actores que son protagonistas está Ignacio López Tarso, Cristian Martel, Rita Macedo, Begoña Palacios. Esa película me quedó muy grabada porque eh, habla de la época de la expropiación petrolera y también eh, maneja temas muy, muy crudos, pero también de muchos valores. Eh, habla de un señor, eh, este, hace el papel Ignacio López Tarso, que tiene la Rosa Blanca, que es una hacienda muy grande donde tiene trabajadores campesinos, se dedican prácticamente a, a cultivar la tierra, eh, entre las frutas que cultivan hay mangos y, y muchas otras, pero llega un licenciado en su carro a ofrecerle una oferta para comprar su hacienda. Y dado que ellos no están interesados en vender, pues le da sus, sus razonamientos de por qué no están interesados en la oferta. Sin embargo, el abogado insiste e insiste en que, bueno, ya ha adquirido la mayor parte de las tierras que circundan esta hacienda. Y por tal razón, eh, como ellos quieren extraer este petróleo de, de varios pozos, pues necesitan también esas tierras, ¿no? Eh, la, la historia es bastante dramática. Eh, a mi punto de vista, pero es muy rica en muchos elementos. ¿Cómo decidiste dejarle a tus alumnos esta, esta película y con qué objetivo la, la dejas? El situar en la conflictiva o problemática social a los alumnos, considero que es una herramienta necesaria para que puedan adentrarse a la toma de decisiones jurídicas, porque doy clases en Derecho, jurídicas a partir de una problemática específica. Hay una escena en la que cuando le ofrecen dinero al dueño de la hacienda, él expresa que no va a vender, que de hecho no puede vender. No puede vender porque tiene compromisos más allá de la certeza jurídica. Tiene compromisos sociales, tiene compromisos espirituales, tiene incluso compromisos con sus muertos ancestrales. Uh -huh. Entonces, mi idea, mi idea de utilizar las películas refiere a identificar los aspectos que muchas veces dejamos de lado en nuestra cotidianidad en la vida de las ciudades la rosa blanca es un buen ejemplo es un buen ejemplo de pertenencia y también es un buen ejemplo de una parte de la historia mexicana hay que recordar que es un guión y un guión cinematográfico puede incluso salir de una realidad de una realidad histórica, evidentemente, pero al final en la película lo que se proyecta es una realidad, quizá no adecuada o quizá no certera en relación a lo que sucedió históricamente, pero es una aproximación en ese sentido. Por eso utilizo la rosa blanca, además de que, perdón, López Tarso es algo increíble como actor. A continuación, eh, en cabina vamos a ver un pedacito por cuestiones de copyright, es breve, sin embargo vamos a ver un pedacito de esta película que les hablo, que se llama La Rosa Blanca, es de 1961 y el director es Robert, Roberto Gabaldón. Quisiera usted dispone de tiempo a sus órdenes. Usted dirá. ¿Cree usted que aquí podemos hablar? Pues claro que sí, ¿por qué no? <risa> Quiero hacer una pausa, eh, eh, hablamos de, de López Tarso, aquí tienes una película que también me parece increíble, se llama El hombre de papel, es, es, es increíble la actuación ah, de sí. López Tarso, es un, un, un mudo que, que trata o busca de tener o, o, o una familia trata de tener una familia y se encuentra un billete, creo que de mil pesos y con ese billete de mil pesos quiere comprar todo, sale también Columba Domínguez, una escena increíble entre López Tarso y Columba Domínguez, cuando Columba le dice, oye, sí, tu billete vale, pero no es suficiente para la vida que quieres, háblale a las mujeres, ¿cómo le dices a un modo háblale a las mujeres, entonces eh, Columba dice, bueno, en tu idioma, en tu forma de ser. Es increíble esa escena. Es maravillosa esa película, de hecho está basada en el libro de Luis Espota, El billete. A mí, algo que me encanta de la mayoría de las películas del Cine de Oro Mexicano es que están basadas en libros, están basadas en obras maestras de la literatura, eh, igual la de Doña Bárbara, que está basada en la novela de Rómulo, Rómulo Gallegos, y como bien dice el licenciado Jorge Domínguez Cortés, esta película del hombre de papel tiene una trama muy interesante. Este protagonista, el papel que hace de, de mudo Ignacio López Tarso, es un hombre que se dedica a pepenador. Tiene una clase muy, muy, muy sencilla, pertenece a una clase económica muy baja y por lo mismo en su entorno, eh, durante, desde que se encuentra el billete hasta que intenta más o menos cambiarlo o ver qué hace con él, se va encontrando que todas las personas que están a su alrededor tratan de, de cierta manera aprovecharse de él y no pueden creer que tenga tanto dinero. ¿no? Varios intentos, este, la gente cercana a él, en la que él confiaba, sus, sus amigos más cercanos, intentan de una o de otra manera quitárselo eh, incluso una de las esposas de uno de sus amigos al que le confía que tiene ese billete le dice no se lo des no se lo des así y cómo cambian las personas a raíz de, de que se enteran que alguien tiene dinero o que goza de una fortuna diferente ¿no? los personajes están perfectamente detallados hay escenas eh, de rapiña básicamente y sectores sociales muy marcados con los que él convive Hay una escena en esta película donde un, un señor que es letrado sabe leer les lee las noticias a sus demás compañeros porque es muy muy muy alto el nivel de analfabetismo para la época y, y todos le creen a ciegas lo que le diga lo, lo que les diga ¿no? que va a haber oportunidad para trabajos eh, y todos le siguen así a ojos cerrados. Si no mal recuerdo quien la lee es Noé Murayama, un actor también muy, muy importante en el cine mexicano. Les lee el periódico o el diario del día anterior, que ya tiraron las personas que lo usaron y además les cobra. Les sí, cobra. cobra por leer el, el periódico, es, era como uno de los oficios que en la actualidad pues ya están perdidos. ¿no? Sí, y, y expresa algo, algo así. Eh, las noticias son gratis, lo que te cobro es la lectura lo que te cobro es la lectura. Está, está interesante eh, esta parte de, de el hombre de papel. Sin duda, muy recomendable. Vamos a tocar a lo largo del programa varios títulos. Vamos a pasar con otra película también muy interesante y que yo admiro eh, en, en cuanto a la realización. Se llama Viento Negro. Viento Negro es una película de 1964 del director Servando González. Eh, en esta película hay varios eh, protagónicos, da David Reynoso, José Elías Moreno, que hace el papel de Manuel. Es una historia que habla de la construcción del ferrocarril. ¿Qué opinas de esta película? viento negro tiene algunos, as muchos muchos aspectos, muchos aspectos relacionados, considero yo, con la vida, con la vida de todos. Toma, toma matices sentimentales del núcleo familiar, toma aspectos económicos del desarrollo del país, evidentemente, y está basada en una historia real justamente en la construcción del ferrocarril. Hay que recordar que nuestro país, um, al ser tan extenso, lo primero que necesitaba era poblarse. ¿Por qué? Porque al poblarse podías generar riqueza. Hay que recordar que la parte del norte eh, tenía cierto riesgo, bueno, perdimos la mitad de nuestro territorio, entonces tenía mucho riesgo. De y ser invadido. Y para evitar y de... esas situaciones, bueno, pues vamos a construir el ferrocarril hacia arriba. Entonces, esta película está basada en hechos reales. Fíjate que en esta película de Viento Negro hay un personaje que me, a mí me enamoró, eh, es el personaje que, que pierde la mano al ocurrir un accidente dentro de la construcción de este, estas vías de ferrocarril, eh, se les voltea un, una viga y él, él prefiere sacrificarse, eh, sacrificar una parte, un miembro de su cuerpo, que en este caso es la mano, a que mate o cause un desastre mayor eh, este accidente. El personaje se llama Ulalio, es un indio que entra a trabajar y desde que entra a trabajar eh, sus compañeros de trabajo lo, lo hacen menos, lo discriminan precisamente por pertenecer a una, a una comunidad indígena y este, le dicen, pues pídele trabajo al mayor, dile mayor, y precisamente a, a, al, al capataz, que es el personaje de José Elías Moreno, que se llama Manuel, le dice, eh, a él no le gustaba que le dijeran mayor, porque era como una burla hacia su persona. Entonces, este, él le dice mayor y lo agarra a golpes, y esa es como el primer eh, la primera escena donde entra... Este personaje Y más allá de eso, el aspecto social que representa Viento Negro, pues tiene que valorarse. Es justamente lo que analizamos en mis clases. ¿Cuál era el contexto social? ¿Por qué eh, meter eh, vías de ferrocarril en un lugar donde no hay nadie? ¿Por qué eh, llevar personal, contratación de personal local? esta segmentación social eh, la parte de la discriminación eh, vale vale la pena el entorno de viento negro no solamente para el estudio de, de, de las cuestiones de derecho sino sociológicas y so, eh, urbanas eh, psicológicas el drama familiar es bárbaro en este caso la, la mujer no permite que acaricia a su, a, al hijo de manuel porque le dice tienes las manos ásperas mugrosas no puedes tocar hacia un bebé, ¿no? Y entonces él se queda con ese trauma y lo representa mucho en su personaje que es muy muy fuerte, pero muy de fuerza bruta. Sí, son son las dos las dos partes. Por un lado, el, el hombre de fuerza bruta, pero decidido. Y por el otro, el hijo de ese hombre de fuerza bruta que logra tener un, um, una, carrera. una carrera, un... un se está haciendo un futuro y se enfrentan ambos en la construcción del ferrocarril. Es muy interesante eh, la trama de la película, el desenlace evidentemente hay que reservarlo. Es vale, es vale la pena verla, en serio vale la pena, sobre todo la, la fotografía eh, de, que, que tiene de, de, de espacios naturales. También eh, juega mucho en la, en la película como en todas las películas mexicanas, juega mucho la distracción. La distracción en este caso es una carpa ambulante que lleva diversión a los hombres para que puedan mantener la capacidad y la posibilidad de seguir trabajando en esa zona árida en donde no hay absolutamente nada. Entre abogados te veas, una película de 1951 del director Adolfo Fernández Bustamante. ¿Qué elementos analizas? Entre abogados te veas, una película de los años 50 que refleja una realidad hasta el día de hoy, los años eh, 2020 Entre abogados te veas es, es un drama del de bien y el mal, básicamente el bien y, y, y el mal, en el que un abogado de gran capacidad, Juega no solamente con la aplicación de la ley, sino también con las necesidades y los sentimientos de los seres humanos. Y por el otro eh, aparece eh, de manera mágica y sorprendente un abogado completamente de rectitud, aunque yo no estoy muy de acuerdo con ese abogado, pero eh, representa lo bueno y lo malo, eh, lo blanco y lo negro de una sociedad mexicana de ese entonces hay varias escenas muy interesantes eh, Algunos de los protagonistas eh, Está como abogánster Armando Calvo como la víctima Carmen Montejo, como el defensor que decías que representa lo bueno, pero sin embargo su personaje tiene como un interés que es este que le llama la atención precisamente el personaje de, de la víctima, de, de Carmen Montejo, porque eh, el abogado, el abogánster está como conspirando en su contra para quitarle a su hijo y así eh, poder este divorciar a su cliente. De, ...de su esposa y, y que éste se vuelva a casar, ¿no? Es una historia compleja que aborda también otro tipo de asuntos... ...también el de un banquero, bueno, de un defraudador... ...que toma del banco cierta cantidad de dinero y llega con el abogado súper, súper asustado, pensando que ya, ya su vida está deshecha, que lo van a meter a la cárcel, y el abogado, lejos de tranquilizarlo, lo altera más, y le dice, este, pues sí, sí, qué bueno que viniste conmigo, pero este, pues yo te voy a defender, no te preocupes de nada, pero vas a hacer tu, tu confesión por escrito, ¿no? Y más tarde, pues vemos dentro de la película que el abogado se pasa de listo, eh, le aumenta en cantidad de, el dinero que había tomado este pobre hombre y hace un trato con el banquero muy interesante, o sea, le hace ver de una forma eh, pues inteligente que al banquero le conviene más dejar este asunto tranquilo, no hacer mucho ruido ni meter a la cárcel a su cliente porque perdería más dinero del que y puede, del que puede recuperar, no todavía puede recuperar una parte. Bueno, bueno no se preocupe. Anda, duerma tranquilo. César. Sí, Óigame, sí. Álvarez, dígame. Este hombre que acaba de salir es Ramón Gómez. Vendrá mañana a las ocho y media. Procure que no lo vea nadie. Métalo en mi gabinete, enciérrelo y guarde la llave. Está bien, licenciado. ¿Me responde? Con mi cabeza. Hasta mañana. Hasta luego, rico. Vale la pena en ese sentido ver la película porque tiene una referencia inmediata en muchas negociaciones actuales, entonces la vemos en el sentido de formar una cuestión o una visión ética del ejercicio de la profesión de la licenciatura en derecho. Sí, y es que a lo largo de la trama hay muchas este, trampas que pone el abogado precisamente a la víctima para acusarla de adulterio, para quitarle a su, a su hijo y para divorciar a su cliente, que finalmente su cliente termina eh, pues en un destino fatal por cuestiones precisamente de que debía el abogado, eh, con, un, con el personaje del Katrin, que era un carterista, al cual pues prácticamente le robó lo que lo que el carterista le había dicho que tenía escondido en un ropero y lo mandó a la cárcel a, a las tres, tres marías, ¿no? A las... A las Islas Marías. Las Islas Marías, también, las Islas Marías, en las Islas Marías uh, se han hecho películas, una de ellas, bueno, no está aquí, pero evidentemente la pueden ver, eh, justamente se llama Las Islas Marías con Pedro Infante, una producción increíble, también actuación de Pedro Infante muy, muy buena. Insisto, no soy crítico de cine, solo expreso lo que yo considero, o sea, si el crítico viene y me cuelga, pues adelante, adelante pero para mí Las Islas Malías y la actuación de Pedro Infante en esa película es excelente. De ninguna manera, yo creo que todas las opiniones aquí son muy valiosas, y más eh, si tienes un punto de vista que puede valorar de un aspecto o, o de otro una obra de arte, que es en este caso una película, ¿no? Sí, perdón, perdón que te interrumpa. Hoy día las Islas Marías ya no son un centro de reclusión, son una colonia. De hecho, las Islas Marías era una colonia de, de rehabilitación social. Esa era la idea de las Islas Marías. Hoy día eh, ya está cerrado como centro de reclusión. Vamos a pasar con otra película. Esta película, en lo personal, a mí me gusta mucho la actuación de Dolores del Río, Las Abandonadas. Es de mil, del año de 1945. El director es Emilio Fernández. Y la protagoniza Pedro Armendaris y Dolores del Río. Esta historia me gusta porque, a diferencia de la otra que comentábamos de abogados, entre abogados te veas, esta película habla de un abogado que es el hijo de, de Dolores del Río, que hace el personaje de una madre, que lo único que busca a toda costa es que su hijo salga adelante. Sí, sí, fíjate que sí, las abandonadas, la escena del juicio en la que el, el, el abogado actúa representando a, a una mujer, eh, lo digo así en términos generales para para llamar la atención y que puedan ver la película, es, es eh, digamos que el, el éxtasis de la película y hay que recordar que Dolores del Río siempre fue muy expresiva o sea los ojos de, de Dolores del Río decían absolutamente todo entonces justamente cuando ella voltea lo mira eh, tiene esa uh, llegas llegas a la magia de en la cual dice sí si bien es cierto lo abandonó en cuanto a presencia materna nunca lo dejó porque siempre procuró por su bienestar es una película que te puede hacer llorar y eh, recomendable sin lugar a dudas. Vamos a pasar con otro título que también es increíble, Paloma herida. Esta película fue una colaboración entre México y Guatemala, eh, aparte de que destaca el vestuario, porque es vestuario indígena, es vestuario guatemalteco y mexicano, muy... Muy artístico, es de las verdaderas comunidades este, que, que habitan ahí. Del sur. Del sur. Es una película de 1962 del director Emilio Fernández. Está basada en la obra de Juan Rulfo. Paloma herida. Increíble. El inicio de la trama te, te envuelve. No entiendes qué es lo que está pasando. Entonces, pones más atención al principio Y ya cuando ves que es justamente el recorrido histórico del, del personaje principal, vas comprendiendo eh, la trama. Eh, el personaje principal está interpretado por Patricia Conde, eh, una mujer sumamente hermosa y que aparte este bueno llega eh, a la cárcel, pero no sabemos por qué llega a la cárcel en las primeras escenas, no sabemos, y después se descubre que está embarazada y que acaba de dar a luz, entonces también deja al público con ese... Ese suspenso y dices, pues, ¿qué pasó aquí, no? Sí, hay un conflicto, el derecho de Pernada. Pero bueno, sí, Paloma, Paloma Herida, el indio... Emilio, Emilio Fernández, indio, Columba Domínguez, Columba, Andrés Soler... Eh, Paloma Herida representa la industrialización de las zonas rurales, la imposición de, de medidas eh, autoritarias a partir... De, eh, de un pueblo de un que, un es pacífico, ¿no? que es pacífico, que tiene sus costumbres, que no quiere entrar en guerra ni en conflicto con este cacique. Y el cacique pues lo que quiere es abusar, ¿no? abusar del poder, abusar de su fuerza, porque entra con armas, con, con gente armada. Hay dos novios, ¿no? los personajes principales son dos novios que se van a casar. Eh, el cacique les dice que le tienen que pedir permiso, pero al final manda matar al novio, la deja sola a ella… Y bueno, es un drama también, a diferencia de la película anterior que hablábamos de las abandonadas, este es un drama sociológico, porque no solamente implica a los protagonistas, sino a toda la comunidad que se ve afectada por los vicios de este cacique que les lleva alcohol, les lleva mujeres, este, los empieza a enviciar y, y los empieza a endeudar, no, de manera que trabajen cada vez más y más para él. Tienen que analizar los aspectos del desarrollo humano. ¿Cómo podemos considerar desarrollo el romper los esquemas, el romper la las armonía, tradiciones. las tradiciones de la convivencia con la naturaleza? Eso por un lado. Por el otro, eh, esta nueva eh, forma de imponer un sistema social basado no en una cuestión jurídica, sino en en una fuerza, fuerza bruta. ¿Por qué? Porque esta comunidad expresa que sus usos y tradiciones son vivir en armonía y él, el indio Fernández, en, bueno, obviamente interpretando el papel del cacique, en una de las escenas expresa toda la postura capitalista que reinó durante mucho tiempo y sigue reinando. Vale la pena que la vean, vale la pena esta escena en donde… El lindo Fernández expresa que les va a llevar a esa comunidad mujeres, whisky y también un refresco conocido en todo el mundo, que solo no se vende en Cuba y tampoco en Corea del Norte. Entonces, <ríe> vale la pena que, que, que, que la vean porque, como dice Estefanía, eh, a nivel sociológico eh, representa la oposición. A un desarrollo económico como sucedió durante los años 80, 90 y 2000. Sin más, yo me despido y los esperamos hasta el próximo programa. Gracias, pues me puedo despedir. Claro Muy que rápido. sí. Veo que tienes una película de Cantinflas, con un eso Inflas. Un día con inflas. el diablo. Un día con el diablo. Ah, si la pueden ver, véanla, Es de lo más bizarro que existe en el planeta, pero es una maravilla de película. Muchísimas gracias, gracias Estefanía, gracias a la producción, gracias a tu equipo. Y bueno, pues ya saben, eh, análisis de pre películas y cultura aquí en Explorando Ando. Hasta luego. Gracias, hasta luego.